Yo te quiero de verdad, yo quiero que tú seas mía, tú eres mía beba. Yo quiero tenerte para mí, nada más. Yo te quiero de verdad, yo creo que tú seas mía, tú eres mía beba. Yo, quiero mí, yo te quiero tener entera. Si yo pudiera, te daría todo lo que quieras, pero que no quiera, te prometería una vida entera. Aunque yo sé que tú estás buena, me gusta de tus carteras, por huir de esa areta, conmigo, bebé, esa no era. Que no me va el compromiso, eso yo lo piso. Y de esa areta no me dejas ningún beneficio. Es que me tenés sí, afesa, me tenés a lado. Tú con ese burro me llevas bien descontrolado. Me tenés desacatado, me tenés motivado. Pero yo lo que quiero darte por todos lados. Porque tú eres la que me fascina, tú eres la que mi vida domina. A que yo sé bien que tú eres una bandida. De eso a mí no me importa, a eso no le paro. Tú para mí eres mi mayor regalo, eres como un pateo dos del cielo y yo contigo, lo único es que quiero hacerlo. Yo te quiero de verdad, yo quiero que tú seas mía. Tú eres mía, beba. Yo quiero tenerte para mí nada más. Yo te quiero de verdad, yo quiero que tú seas mía. Tú eres mía, beba. Yo te quiero tener entera. Yo, Answer, la nueva revolución. New Generation, la productora musical, ya tú sabes cómo va. Mm. Mm. Oh,